Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, fantástico, maravilloso y genial eh, Está bien, ¿no? está la cosa bien, bien, bien, yo sé que hay gente que está sufriendo un poco Pero ay, sorry, sorry, sorry, queremos incluso que baje todavía 2.000 pavetes más, 2.500, estaría bien a 25.000 Pero bueno, si no lo hace, tampoco le vamos a decir, <risa> vale De momento vuelve a, a esa zona horizontal en la que podíamos hacer cositas, ahora lo vamos a ver eh, por otra parte, os quiero decir, hay un vídeo que hicimos eh, con mucho cariño y, y os lo recomiendo, sobre los miedos en el trading. Os lo pongo por ahí arriba. saldrá vale eh, Creo que es un vídeo muy interesante para prestarle atención y un día que, bueno, pues, que le pegáis cuatro vueltas. Eh, por otra parte, me ha preguntado alguien cuando se acaban las ofertas y puedo pagar el curso en eh, varias veces sí, se acaban el día 10 ya lo sabéis quedan dos días y se puede hacer el pago en tres veces quien quiere hacer el pago en entre veces no tiene más que eh, hacer el pedido mandarme un email oye, que ya te he hecho el pedido para hacer el pago en tres veces o lo ponen las notas del, del pedido y te mando un link con el cual puede hacer el pago en, en tres veces eh, bueno, eso aplica a todo, a un script, a, a todo, en realidad. Hay que hacer buena cuenta, más vale que esté en tu este bolsillo que en el de otros. Eh, bien, y poco a poco más que añadir, de momento así están las cosas. Solo quería deciros algo sobre el tema de la psicología del trading, y es eh, la actitud, la actitud positiva. Eh, dicen que, que atrae las cosas positivas y tal. Yo no soy de esa opinión, de es decir, que por muy positivo que estés, eh, si no estás en el meollo no vas a atraer nada decía hay que estar, no solamente hay que ser positivo, tener esa actitud hacia hacer cosas y hacia escuchar cosas, eh, sino que una actitud negativa lo que va a hacer es que cuando pase una oportunidad delante de tus narices, la dejes pasar, no te des ni cuenta, o simplemente es que no me apetece, y adiós, y se pira. Entonces, esa actitud positiva, sin embargo, sí te va a hacer... Eh, evidentemente vas a coger más oportunidades y algunas saldrán rana y otras no. Pero la realidad es esa, que como no tengas esa actitud positiva, se te va todo al carajo. Y lo dice uno que sabe bastante de eso. Así que, venga, comenzamos. campanita. ¡Compra el curso de mi abuelo! Y lo dice mi niña, compra el curso de mi abuelo, además lo puedes comprar en tres plazos. Bueno, eh, lo dicho, yo soy una persona muy positiva, no me gusta dejar escapar las oportunidades, a veces demasiado positivo, sí, pero bueno, es lo que hay, es parte de mí, no puedo evitarlo. Pero eso al final te hace seguir un camino. Bueno, ¿hasta dónde hemos caído? Parece que estamos un poco en tierra de nadie eh, y esto no es cierto del todo, ¿vale? En el residuo había de cuatro horas tenemos un poco de camino eh, ya, por cierto, en el canal VIP tenéis, eh, los que no lo hayáis visto tenéis ahí algún par, un par de señales, un par de ideas, eh, la primera compra de Bitcoin se acaba de hacer eh, qué casualidad que se ha ido justo a la zona eh, de la primera compra de momento yo creo que vamos a hacer las de más abajo seguramente eh, vamos a trazar una línea horizontal aquí ¿para que para ver dónde estamos porque muchas veces vamos a ponerla además de otro color ...muchas veces no nos damos cuenta dónde estamos... ...vamos a poner la amarilla... ...para distinguirla... ...y pensamos que estamos en tierra de nadie... ...cuando no es así... Eh, ...esta zona en la que nos estamos ahora mismo soportando... ...bueno, pues ya vemos que aquí tuvimos un mechazo... ...es casi casi esta zona de apoyo... ...aquí fijaros... ...vamos a... A este, ...a este otro brazo... ...que tenemos aquí a la derecha... ...cómo fue zona de apoyo... ...aquí también, casi casi, igual que nos pasa atrás aquí también, entonces bueno, de todo este rango en el que estuvimos arriba y abajo lo más probable es que nos vengamos a tocar otra vez esta zona de aquí abajo 26.735 tengo marcado aproximadamente, vale, ya sabéis que es una zona y que no es un punto, estaría bien ahora bien, si perdemos esa zona, ¿qué pasa? pues que para mí, en mi opinión, creo que deberíamos ir a la zona de 25 ¿vale? esta otra línea, este colchón, Recordar que marcamos este colchón eh, como pues una zona de amortiguación En cualquier caída eh, También que estábamos dentro de un canal Que bueno, pues hay gente que lo marca Un poquito más hacia arriba Yo lo procuro marcar más bien paralelo aquí Es un canal que tuvimos por arriba Lo hemos perdido, intentamos recuperar No hemos podido, pues nos venimos abajo De momento, la M que hemos hecho Es perfecta Pim, pam, pim, pam Uno, dos y abajo Ahora vamos a ver si es continuista, es decir, bajista, y podemos ir a la zona de soporte natural que tenemos en 25.000. Eh, esto que tengo aquí marcado son sábados, ¿vale? Eh, hay un montón marcados, tenéis un vídeo del sábado, es que hice este sábado, que os lo dejaré también por ahí arriba, eh, para que le echéis un ojo, porque es muy importante, muy, muy importante entender... Eh, lo que un sábado provoca o puede provocar, y históricamente lo que ha provocado. Cuando comienza una caída importante, eh, y los sábados tienen mucho, mucho de decir, mucho más allá de estos tres puntos. Y, y un cuarto que voy a poner. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a irnos a diario. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que hemos hecho otro máximo, un sábado, y nos hemos ido para abajo. Pues eso se merece una flechita. Ya sabéis, pulsamos la tecla Control, pinchamos, arrastramos, y ya tenemos ahí el simbolito, y le ponemos, ¡pum! A este sábado, otra flecha para abajo. ¿Vale? Una flecha para abajo, para abajo. Vamos a ver si, y lo, a mí lo que me gustaría, ya no es tocar la zona de 25.000, sino venirnos a la línea de tendencia... Vale, esta línea de tendencia de mínimos que tenemos aquí. Creo que sería lo más interesante, ¿vale? Para, para todo este movimiento. Sería tremendo. Tiene que llegar a ella. Ay, a lo mejor no, no llega a tocarla. Depende. Ya veremos a ver. Pero bueno, para mí sería lo ideal. Eh, no sé si siquiera si la tengo bien dibujada. Fíjate, soy un poco. Pues eso, lo que soy. Un poco de desastre. Eh, hay que moverla un pelín. Un poquito más inclinada hacia arriba ahí. Vale, es poca cosa, pero bueno. Eh, si no la tienes bien marcada, a lo mejor llega aquí y no te toca. Dale, tampoco te tiene que tocar, ¿vale? No es, una, no es una regla que tenga que hacer. Pero vuelvo a lo de siempre. ¿Qué está pasando? En toda esta zona seguimos acumulando volumen aquí. Y como habíamos visto, creo que lo habíamos visto. Así. Aquí. Nos metemos aquí con el volumen. Vamos a meter el horizontal. ¿Vale? Vemos que toda esta zona, hasta de 25 para abajo, ¿vale? sí que tiene bastante volumen. Si luego lo sigo haciendo más chiquinino, ¿veis? lo vamos aquí moviendo, vamos a ver. ¡Paz! Fijaros, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entonces, es una zona en la que hay bastante dinerito, ya con un soporte importante en cuanto a, a dinero. Si ya le metemos aquí un poquito más de histórico, pues bueno, se ve un poquito más. Entonces, justo esa línea, ¿veis? La línea verde es esta... Con el puntito aquí, ¿vale? justo lo que marca ese soporte grande, enorme, brutal de dinero que hay ahí. Perderlo es complicado. Eso no quiere decir que no se pueda perder, ¿vale? Se puede perder en cualquier momento. Vamos a quitarlo para que tampoco nos tenga... Tenga, que estar, fijar. ¡Madre mía! Los sábados. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la línea de 25.000, 25.000 y poquito... Entre 24.500 entre 24, y 25.200, ¿vale? Vamos a darle anchura a eso. Debe ser una línea en la que nos soportemos a la perfección. ¿Que se puede perder? Por supuesto, yo pienso que además si se perdiese sería momentáneamente. Dudo bastante que vayamos a volver a los mínimos de 15 y pico que hicimos. Uh, pero, en mi, opinión, en mi opinión, la zona que tengo aquí marcada con este pivote que tenemos aquí, entre esa de 20 y este otro que hay aquí, en 22, más o menos, 21 y medio, 22, creo que debería de ser uh, esa zona de ya siguiente, siguiente mínimo, importante, de los gordos, de los gordos gordotes. Mientras tanto, de momento, esta línea de tendencia habría que perderla, o sea, que para que eso pase todavía tienen que pasar muchas más cosas. Y vamos pasito a pasito. Con lo cual, de momento, estamos en un punto bastante interesante, inclusive en diario. Así que la línea amarilla, que es la que vamos a quitar, que habíamos puesto aquí de mínimo, pues bueno, vemos que sí tiene cierta importancia. De momento, creo que se irá más abajo. Y la pérdida de hoy es un 3,66. De momento, tampoco es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Que poquito a poquito, lo tonto a lo tonto, desde ese máximo hasta el mínimo, hicimos ahí un 13%. A mí me parece poca caída, ¿vale? Para haber subido un 100%. Porque recordar que en este punto... Habíamos subido un 100%. Bitcoin normalmente tiene retrocesos, ahí puede ser un retroceso de aproximadamente un 25%. ¿vale? Y pues un 25% desde ese momento nos podría llevar a 23.000, más o menos. No estaría mal. Si es un poco más corto, bueno, pues tampoco le vamos a poner pegas. Tampoco queremos que baje las cosas como son, que baje lo suficiente para poder comprar bien. Pero siempre que tenga esos impulsos. ¿Y qué va a pasar pasado mañana con el IPC? ¿Qué creéis? ¿Que va a subir o que va a bajar? Yo creo que va a bajar. Pero, pero, o oh, pero. Eh, creo que en un futuro va a subir. Y eso va a ser eh, dañino. Va a, ser, va a hacer bastante daño. Eh, que ahora baje tanto, es normal porque subió muchísimo. Y no es que baje, es que simplemente tiene menos presión alcista. <risa> Sigue subiendo pero sube menos, entonces yo creo y ya lo explicaré en un vídeo más adelante que, que va a seguir va a seguir eh, eh, haciéndolo bastante pupa el IPC dicho esto, quiero hacer un directo para el canal VIP eh, no sé si será el jueves, como este jueves no hay jueves y nada, a lo mejor lo hacemos, sino el viernes a lo mejor el viernes, ya veré, depende de cómo tenga depende de cómo tenga de lío los días eh, os lo voy avisando ¿Vale? Eh, bueno, si estáis de acuerdo, me lo ponéis en comentarios. Oye, sí, venga, vale, está guay. Así que bueno, pues vamos a ir, vamos a ir viéndolo, a ver si lo organizamos. Eh, ¿Qué pasa con el SP500? Pues que ha tenido un día que no ha sido malo del todo. Fijaros, esto es la vela de Ecuador. Está haciendo formando aquí una bandera, una paradita, para intentar atacar la resistencia. Eso es lo que debería hacer. Ahora que lo hago, no, ya es otra historia. Pero bueno, en principio... Es lo, es lo suyo, eh, está esperando pues ya, ya están relajados un poco de pausa que así vemos la vela de diario no es tan mala vale, ¿Vale? Pues, que es una vela de lunes eh, ay, tengo un poco de resaca estar atonteando por aquí para ver qué pasa el miércoles porque el miércoles si las noticias son buenas puede romper esto vale puede romperlo eh, si lo rompe todos los mercados mmm, van a estar afectados y muchas veces decimos joder, ¿por qué sube el S&P 500 si Bitcoin baja? Que nos pensamos que Bitcoin es el ombligo del mundo y Bitcoin es un valor muy pequeñito, muy chiquitito, muy joven, que lleva muy poco tiempo. Que sí, que somos un, unos frikis, que nos gusta mucho porque es volátil, porque y luego cuando volatiliza... ¡Ay, Dios mío! Lloramos, ¿vale? Pero es en realidad lo que nos mola, de Bitcoin, la volatilidad. Pero ¿qué pasa? Que realmente, y lo que digo, es un valor pequeñito... Y cuando estos mercados se mueven, el dinero se va a estos mercados. No se va a Bitcoin. No nos confundamos. ¿Poco a poco se va teniendo más en cuenta? Por supuesto que sí. Pero poco a poco. Que nadie se dé de la pinza diciendo que sí si es una reserva de valor, que sí, si no sé qué. En un futuro ya veremos lo que es. En un futuro. Pero tened en cuenta que Bitcoin, para ser una reserva de valor, tiene que estar por encima de 250 mil dólares. Porque si no, en cuanto cualquiera venda un poco de Bitcoin, cualquier gran tenedor... ...va a afectar al precio del disco y va a bajar mucho... ...con lo cual no tiene sentido, no es una reserva de valor... ...si, si no tiene una estabilidad... ...entonces necesita tener un valor alto... ...alto y estar... <ríe> ...más disperso... ...en fin... ...el que lo entienda bien y el que no, pues oye, que haga cada uno sus pajas mentales... ...dicho esto... ...¿qué nos dijo ayer el BLX? ...que tuvimos una vela descendente con menos volumen... ...ahí está... ...con menos volumen que el día anterior que fue verde... Esta, nuevamente descendente, con menos volumen. ¡Ay, ay, ay! ay, ay. ¿Qué ay va a pasar con la vela de hoy? ¡Joder, Curioso, ¿eh? Una vela de domingo con menos volumen que la del sábado bajista. Algo está a la espera de que pase. Bien, Ethereum por su parte, igual, viniendo hacia la, la zona de la zona de soporte, cumpliendo perfectamente con lo establecido. El total market bajando y la dominancia de Bitcoin también. O sea, que algunos que están sufriendo bastante. Oye, ¿cómo va Pepe? Decidme cómo va Pepe porque no, yo ni la he puesto. Eh, hay mucha gente que yo sé que ha ganado mucho dinero y a la gente y a mucha gente que ha perdido muchísimo dinero. Pero bueno, es lo que tiene esas cosas, ¿vale? Eh, dólar Index. Otra vez se si me vuelve a atascar el dólar Index. Madre mía, es increíble. Siempre pasa igual con él. Verde, que te quiero verde. Eso es porque ni lo he mirado. Fíjate. Es que he pasado olímpicamente. Eh, de momento la zona de 101 la está salvando, casi, casi, casi, casi, casi, casi. ¿Veis? La línea. Así que bueno, mmm, bien relativamente. Lo que queremos es que pierda esta zona y se nos venga más abajo para que eh, bueno, pues el resto de monedas estén más suavecitas. Por su parte, Cardano, que es otra de las eh, cosas que hemos visto hoy en el VIP. Eh, línea de tendencia, de momento no la ha perdido, ya he dicho, ¿no? Perdida en cuatro horas de la línea de tendencia. Es un indicador importante. Eh, pero, o oh, pero, cuidado, una vela roja que la pierda y una vela roja que lo confirme. Si hay una vela roja que lo pierde y luego hay una vela verde que vuelva a entrar, es un fake out y nos puede pillar malamente, ¿vale? Entonces, eh, tener en cuenta eso. Uh, me dice, ¿qué no? ¿Has hecho la compra? ¿tú qué crees? Si yo digo que compro el 0.36, compro el 0.36. Punto. ¿Por qué? Porque de momento se me puede ir para arriba. ¿Que se me puede ir para abajo? Vale, estoy, estoy, yo sí estoy dispuesto a correr ese riesgo. Yo sé que hay gente que no. ¿Pero por qué estoy dispuesto a correr ese riesgo? Primero, porque es una línea de, de, de tendencia importante. En segundo lugar, porque eh, Cardano es bastante eh, temperamental y, y suele llevar bastante bien las tendencias. Y respecto a eso, su RSI no es, no es diferente, es decir que ahora me caiga un poquito más y me caiga a 0.32, pues la, le, le acumularé. Evidentemente, si ya pide 0.32, pues ya sabemos que ha, pero ha, claro, ha entrado con muy poquito. ¿Vale? Es decir, que yo aquí pueda duplicar, pueda duplicar y pueda duplicar sin ningún problema. O sea, no nos vayamos a volver locos. Cada uno sabe el porcentaje que debe de meter. Y si no sabes el porcentaje que debe de meter en cada entrada, en función de tu cartera, es que lo estás haciendo todo mal. Te estás jugando a la lotería. Y para eso está el equilibrio de cada cartera. Y eso es lo que tienes que cuidar muy, muy, muy bien. Ahí vi algunos vídeos de ese tipo que tengo en el tintero, que son antiguos, que voy a reestrenar porque creo que son importantes para toda la comunidad. Eh, pegar las cuatro vueltas, cuatro ojos, porque <ríe> son muy, muy, muy importantes. Bien. Eh, dicho esto, eh, Cardano si pierde esta línea de tendencia sería para empezar a acumular a partir de 0.33 más o menos, a partir de este punto ¿por qué? porque es un punto que fue un, soporte, que fue un soporte que fue una resistencia al cual se hizo pullback como soporte se perdió, se hizo pullback como soporte con lo cual debería de funcionar como soporte ¿que lo rompe? pues volvemos a comprar también aquí abajo, fantástico ¡que lo rompe! más abajo es un, es, es un valor que a mí no me da ningún miedo eh, comprar, lo único que sabes es que te quedas pillado, porque es tardano tarda bastante tiempo en, en llegar a su sitio, pero si alguien duda si alguien duda de que Cardano pueda llegar, no sé, algo, algo pequeñito, algo chiquitito eh, a uno por ejemplo si tú dudas de que Cardano pueda llegar a uno fijaros qué punto, eh. mirad Resistencia, paso, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo, me apoyo y voy a por mi máximo histórico. Vengo, me apoyo, intento resistir, pierdo, resistencia, intento otra vez, pierdo y ya lo perdió para siempre. No, para siempre no, llegará un momento que haga ¡pum! y llegue a uno. ¿Qué significa llegar a uno desde 0.36, señores? Uy yo sé que yo sé que para mucha gente esto es muy poquito. Muy poquito. Que lo ganan todos los días. Pero un 176% no está nada mal. La cuestión es tener paciencia. La paciencia paga. Esto es seguro. Y así con todas las artes, ¿vale? Dicho esto, o bicho esto, todo lo que compres por debajo, mejor cojonudo, si es que, fíjalo desde 0 a 24, desde el mínimo, la gente que lo aguante y no lo venda, ahí está hablando de un 307%, 310%, bueno, un 300% después de gastos patear pa, la casa por la ventana. Es decir, que si metes mil pavos, el que haya metido mil pavos aquí, los aguantes, está ahí arriba. Saca su mil pavos y tres mil. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole! En fin, cada uno, cada lo que quiera. Por otra parte, resto de altcoins, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porcentaje de cambios, señores. Un huevo de pérdidas, lo que he dicho, sufriendo un montón, ¿vale? Pues bueno, IDEX son las suyas, AGIX, eh, OMG, Perfect, ORN. <risa> Madre mía, NKN, también, los cocos también, Ajix, o sea, desastres, todas por encima del 10%. Fijaros que llega a la lista, 12%, Gala Games, 12%, me saltó la alerta, por cierto, de Gala Games. Eh, Iris, Zirica, 11%, FA, eh, Super, High, Lina, 11, veintitantos por ciento. Tiki, tiki, zona de soporte. Pues precisamente por eso la marco luego aparte la zona de la línea de tendencia veremos si llega, yo creo que sí, que llegará la línea de tendencia, en torno a, eh, más o menos, vale 0.08470 eh, más o menos eh, High Waves también por aquí, anda Band, ANT, Filecoin 11.25%, ¿dónde estamos? ay Dios mío, esta zona la hemos perdido, vamos a ampliarla por aquí, vale esa zona está perdida, eso no es bueno con lo cual, la siguiente zona la tenemos aquí en 4.06, más o menos. Y a partir de ahí, mínimo estérico. Eh, Phantom, pues tres cuartas de lo mismo. Está en una zona que ha perdido este punto de pivote, que está viniéndose a la parte de los 0.31, más o menos, que es una zona de soporte. Uh, por eso cuando me preguntáis, ¿vamos a poder comprar las altcoins más barato? Digo, sí. ¿Cuándo vamos a seguir con la cartera de altcoins? En septiembre, más o menos. Ahora no. Ahora no. Pero bueno, eso no quiere decir que no se puedan dar muy buenas oportunidades. Juan Inch que hizo el otro día un movimiento brutal. Fijaros, vuelve otra vez. Al hoyo. Al hoyo. Boxeltri LPT Bra, ZRX. Rift Rose. Mucha gente también con Rose. un 10%. Fijaros la cantidad que ya hemos vistas por aquí en la lista. Y estamos en un 10%. Bueno, pues aquí tenemos que empezar a ver. Zonas de soporte horizontal en torno a los 0.45. Vamos a ponerle aquí, vale este punto pivote que tenemos aquí es bastante importante. Eh, vamos a ponerlo de color verde como soporte y, bueno, debería de funcionar como soporte. Eh, y luego ya tenemos el mínimo estérico, como pasa con muchos, ¿vale? Que van a buscar estas zonas y se aguantan bien, y si no, pues, bueno, nos van a dar una oportunidad de compra brutal. Eh, pienso que muchos van a llegar a este ¿eh? vale, o sea, ese suelo incluso algunos lo pueden perder eh, esto es ley de mercado esto es una realidad, es así es así y NJ, que es de las que mejor se están comportando de momento está intentando pues que ese doble techo se convierta en un doble suelo para luego intentar salir al alza, vamos a ver si es capaz de aguantarlo si no, siguiente capítulo en 5 ¿vale? y aparte con la línea de tendencia que tiene aquí que bueno, pues será una zona de confluencia bastante bonita KNC, que también lleva un 10% de pérdida. Igual, ¿veis? Zona de soporte, con una zona posible por debajo del mínimo histérico. Eh, y así se cuenta la historia. NKR Store, Sushi, la Sushi, que también hay mucha gente con Sushi. 9,49% de pérdida, perdiendo prácticamente el mínimo histérico. Está un poquito más abajo, pero lo ha tocado. ¿Vale? Eh, esta es la cosa apretada, ¿eh? Muy, muy, muy apretada. Eh de todas formas, todo este canal en el cual se ha estado acumulando mucho, porque eh, ten en cuenta que no son eh, criptos que aquí en este punto se esté viendo sus futuros, simplemente eh, sus presentes <ríe> el, el, el spot no eh, bueno, pues el tocar el mínimo histórico el suelo de siempre puede hacerle reaccionar y volver arriba sí, puede hacerle perderlo más y que sea una oportunidad de compra mejor, también, vamos a ver teniendo en cuenta el RSI donde está está en un punto en el cual rebotó aquí, rebotó aquí, ¿vale? rebotó aquí, pues, pues veremos a ver si vuelve a rebotar, o le toca ir to the hell. Eh, Mina Ocean Dash Shem, también anda por aquí, 9%, o sea, hay una sangría bastante importante, básica tensión token, pues, 20 centavos de dólar, madre del amor hermoso, One, 8,5%, los SLPs también 8,32%, Walton Chain, 8,18%, o sea, un montón de dinerito. Litecoin, 7.84. Pam. Vale, y esto mm, es aquí. No quiero deciros las pérdidas que llevan contra Bitcoin. No obstante, la línea de tendencia de los cortos de Bitcoin rota ayer. Vale, ayer confirmó ¡pum! la ruptura. Y hoy sigue al alza va pasito a pasito, lo que os dije, va poco a poco poco a poco poco a poco y cuando llegue aquí, ya veremos a ver qué pasa, todo lo que baja puede bajar más, también puede ser vale que bueno pues tengamos un par de días tontos, el miércoles tiene una buena noticia, nos vayamos para arriba esto caiga, haga su pullback a la línea de tendencia ¡Pam! y luego <risa> vuelva a seguir presionando, ya veremos a ver cómo nos presionan, en fin eh, de verdad, mucha paciencia, son días para, para tenerla, para, para no, no hacer mucho el loco, pensar bien las cosas, fijaros tanto en una hora, en cuatro en diario, da igual, en, la, en la, el tramo que trabajéis, en el RSI con sus líneas de tendencia, las zonas que van a ser resistencia, eh, porque funcionan, porque funcionan, ya lo hemos visto mil veces, y bueno, a partir de ahí, como digo siempre, invertir, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe, que falta nos va a hacer. Chao, chao.